Ayuda a los padres de familia y apoya con talleres eh, de lengua de señas. Los chicos cuentan con eh, docentes de apoyo, eh, modelos lingüísticos, intérpretes de lengua de señas. Entonces realmente el proceso es muy positivo para los chicos con discapacidad auditiva y la comunidad sorda en general. Buenos días, mi nombre es Nidiael Cicuellar, eh, trabajo en la institución educativa Niño de Cisne, de Praga, CEDIXOR y somos una de las instituciones piloto del proyecto Colombia Primera en Educación para Sordos. Dentro de los aspectos positivos que hemos encontrado con la oferta bilingüe bicultural para sordos ha sido el primero el acompañamiento que hemos tenido por parte del INSOR fortaleciéndonos en cada uno de los ejes por los cuales estamos trabajando, que son los ejes pedagógicos el eje administrativo, el eje lingüístico y el eje comunitario. Entonces, esa ha sido también otra fortaleza que hemos tenido con la propuesta y el acompañamiento de la oferta bilingüe: son esas herramientas educativas que nos han proporcionado como unificar eh, las señas y unificar eh, la parte lingüística, ¿no? de eh, identificar y reconocer las señas, eh, eh, las diferentes señas que hay para, en la parte pedagógica, donde hemos estado viendo eh, clases en vivo de ciencias naturales, de matemáticas, y esto ha fortalecido muchísimo en la adquisición de la lengua de los niños, en adquirir más habilidad en la parte pedagógica.